Hola, hola, por pues esto es aquí Smartando Un Día de Taberna. Y hoy venimos a tratar de resistir a la embestida del dragón. A ver si podemos defendernos a buena manera como podamos. No prometemos nada. Vale, vamos a meter aquí. Carne, vale. Vamos a tratar de bajarnos todo lo que podamos ahora. Porque si no, después va a ser peor. Entonces, cuidado, peligroso. Te, uf. Uf, uf, uf. Vale, a ver cómo vamos a jugar esto. ¡Ay, encima vienen los refuerzos por allí! Buah, pues yo creo que, siendo esto eh, montaña, creo que nos vamos a ubicar aquí en esta zona. O sea, tal cual, donde está el símbolo. Para ver si de cara podemos contestar bastante. O incluso metiéndonos aquí en este bosque. O sea, básicamente por tener como este flanco cubierto, nuestro flanco derecho cubierto. Por, por la zona de montaña. Por el risco este. Y, y así nos podemos ubicar aquí. Una línea más o menos decente. No tenemos este bosque que nos tapa. O nos va a tapar más bien poco. Es que la atracción es irnos aquí. Y ver a ver cómo vienen ellos. Pero... A ver qué tal van nuestros sueltafuegos. Vale. Y bueno, el tirasolas, pues... Hostigando desde bien lejos. Nada más empezar el combate. Y a ver cómo podemos frenarlo. Pero vamos. El resumen es que nos van a pasar bien fuerte por encima, ¿eh? No tengo la menor duda. Pero bueno, haremos lo que se pueda. Vale. Uy, uy, uy. A ver. Dios mío. Do what I say. Vale, pues está claro dónde nos vamos a ubicar. Vale, esto es el grupo 4, esto es el grupo 3, perfecto. Vale, así es la línea del bosque y nuestro señor en esta zona, con una de noblas por aquí y otra de nobles por aquí, como, como dando espacio ¿Vale? Y, vale, esto vamos a meter aquí en otro grupo y esto va a ir todo el grupo 1. Vale, que ahora a ver cómo vienen o cuándo vienen. O te imaginas que se cuelan justo por aquí y me aparecen en la cara. Sería horroroso. Vale, a por cuatro nosotros tranquilamente vamos a esperar y ya está. A ver, vamos ganando un poquito de visión con esta gente. en este lado yo no voy a ir porque los que tienen que venir son ellos vale, ya se mueven ¡Hola! ¿Vale? Correcto, corre, corre, corre, correcto, corre. Ven a ese grupo tres aquí abriendo fuego. Eso es. Creo que no hayan disparado nuestros sueltafuegos. Vamos, oh, sí, sí, están en llorar. Vale, ¿podemos? Estamos en los dandotes. Vale. Venga, más o menos decente cuerpo a cuerpo como hasta eso. Quiero verlo yo. No, nah, absoluta. ¿Va a poder ser o no? tener otra opción, sí, básicamente Puah, que baito lo que viene ¿podemos acabar de reventar esto? nah, imposible nah. bueno lo, se veía venir eh se veía venir, de hecho, solo con la caballería ¿has tampado la caballería? pues es que ni, ni la hemos tumbado tú una penosa actuación Bueno, éramos 40 contra casi 400, ¿eh? Bueno, se ha hecho lo que se ha podido Y ya está, no hemos ido a más Madre mía, qué, qué decadencia, ¿eh? Con el imperio que éramos ya Estábamos ahí luchando contra ellos Tratando de pasar por encima Vale, bueno, la experiencia ya me dio hasta aquí Victoria heroica y si autorresolvemos auto Y ahora vale. vale Y hacemos el ejército Me parece más que correcto Que no va Esto no va a pasar Dejarme estar Vale. Bueno, bueno, bueno, bueno. Misión cumplida. Tre más 3.000 de ingresos. Dios. Oh, God más Vale. Gracias. Buff. ¿Podemos luchar contra eso? No lo tengo yo muy claro ¿eh? Vale, aquí vamos a sacar ejército Por 4.000 Esto es crecimiento del campamento Generación de carne Esto va a ser una locura Vale, en tema militar, con hombres, con hombres con pistola, con armas a dos manos, Hombre, podiendo sacar. Mm. Espérate, vamos a continuar reclutando aquí en el campamento. Cositas interesantes, vamos a hacer un ejército bueno. porque tiene esta gente con hombres. Vale, a ver, ¿qué cosas nos vamos a poner por aquí? Vale, ingredientes adicionales me gusta. Vale, quitamos las fauces, perfecto. Ahora bien, podemos. Oh no, no podemos movernos. Vale, pues vamos a reclutar más aquí en la ruta de Marfil, me gusta. Vale. Así si podemos cazar en el próximo turno esa. Claro, y es que estas tierras del sur donde estamos. Un poquito perdido. Aquí estamos. mala cosa. mala cosa. A ver, va para arriba, pero. Uf. No no se da cuenta reclutar aquí cositas. Entonces, vale, vamos a correr. Aquí en el Valle de los Titanes vamos a traernos un señor. Solo podemos. Uh, oh, solo puede ser maestro carnicero. Vale, pues mastodonte, confianza, liderazgo, pies ágiles. Mm, mm, mm. Vale, vamos a coger este Para mínimo Ir reclutando ya cosas vale, Unos cuantos noblars Y ya está A este nuestro señor Vamos a reclutarle también noblars si lo dejamos para este turno Vale, que así por lo menos tenemos literalmente Morralla con la que chocar y avanzamos, vale. mejor de construcción, donde Aquí, esto ya era conocido por nosotros. Vale, o lo obviamos. Vamos a sentar. Bueno, espérate. Vale, vale. vale. Vamos, a, vamos a optar por reclutar los dientes martirio. Esto nos va a dar caballería y es un avance bastante potente. Vale, fin de turno. Y a ver cómo está. No, yo, sé, yo sé que nos hemos saltado a la batalla tocha, pero para un momento en el que podemos revivir más o menos la campaña... Hostia, no me la iba a jugar, eh. <ríe> no me la quería jugar, digo, venga. A ver si podemos revolvernos, ir para arriba. Uy, esta gente que quiere. Pacto en agresión. Venga, te lo firmo. Venga, te lo firmo. El enjambre Putrido. Vale, perfecto Nos movemos ¿Dónde está esta gente? Vale, se ha marchado Uy, la caravana que va por ahí Se nos ha escapado Vale, bueno, no pasa nada Picos Arena. ¿Qué tenemos control, corrupción ¿Esto dónde está? Acima siniestra, aquí Vale Uh. Vale, perfecto. Ofrenda que te crió. Y vamos a saltar a esta gente. O sea, tenemos ejército bastante básico, pero oye. Vale, este ya lo podemos empezar a mover hacia arriba. Sin duda. Sin duda, sin duda. A ver, qué nos, a ver qué nos encontramos en la zona norte. Sin, sin miedo. Vale, este vamos a enviarlo hacia aquí. Vamos, grasientos. Vale, victoria, pierde. ¡Dios! Dios, Dios, Dios, Dios. Vale. Ahí. Buah, todos no hablarse por el aire. Vale. Vale, vale. Pues vamos a librar batalla. A ver qué tal. Nos vamos a quitar gente de en medio. Me gusta. A ver si podemos... La idea es poder avanzar un poquito en la, en la zona que tenemos aquí en el oeste. Conquistar ese... Ese pequeño bastión que tenemos ahí. Y plantar ahí un campamento y hacerse fuertes. O sea, ese campamento va a ser... Nuestra clave para continuar la expansión hacia el norte. Vamos a tardar turnos en conquistar. Bueno, en conquistar. Probablemente tardemos turnos en conquistar. Pero vamos a tardar también muchos turnos en hacernos fuertes ahí. En amasar. O en los turnos que tocan. Eh, aumentar la cantidad de. De esbirros que tenemos ahí. De. Eh, ya sea también del nivel de los edificios etcétera entonces tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad para darle la vuelta a la tortilla ponernos otra vez en, en situación y a partir de ahí avanzar vale no vemos literalmente nada Hostias, obras si probamos de cara a ver me gusta Vale, el cuerno lo vamos a meter aquí, que tiene un daño para perforantes brutal. Vale, nuestros... Qué bien va a estar eso. Vale, vamos a hacer una línea como siempre, ancha. Esto siempre es importante. Vale. Una línea ancha de noblars, eso es. Que tengan su espacio. Vale. Serve vale. the ogres. Serve the ogres. Un poquito más, alto, vale. Aquí a medias. Vamos a meter aquí el te doro. Vale, me gusta. En línea, vale, el 3, 4, 5, vale. Esto en el grupo 6. Aquí en la zona central. Un poquito. Vale, como a la espalda de diente Esto va a ser un grupo y esto va a ser otro grupo aquí en este costado. Pero ahora bien. Vale, aquí, aquí, aquí. Perfecto. Vale, esto me gusta mucho, me gusta mucho. Vale, iniciamos no, no, batalla. ¿Podemos empezar a disparar? Perfecto, pues venga, bombardeamos. Estos que ya están tocados. Llegan, ¿no? Venga, se tira sobras. Carga. Vale. Ah, que aproveche. Toma ahí. Bueno, poco cutre, pero está bien. Vale, vamos a. Vamos a. Irá avanzando. Sí, sí. Vale, el seis, el siete y el ocho. Un poquito nada más, un poquito. Eso eso, eso es. ¡Hola! ¡Oh, bueno, vale, o sea, ok, solo la gran unidad me gusta. Si hace falta movernos no lo vemos Vale, vamos a dar la posición aquí Un poquito, un poquito Uy, ¿por qué ahí? ¿no? ¿aquí? Dios mío es la brújula, esa lo que mete, The tracker. vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Genius! The ultimate hunter! Here we go! The more cold! Hungry! Doglars! Take it all! Rampage this way! Devour them! Hunt them down! Win supper! This way! Win supper! Hunter. Nothing can escape. Vale. mío con los desafíos de la cruz Vale. Oh, Venga, ahí de lo no sé si no, vamos ¡Gracias! gold. no daño bueno, Es que los centinelas son una puta barra. No aguanta por tu padre. ¿Qué? Se acabó de subir con la oleada esta de fuego. Con un Dead, Eh. What? The quarry is mine. Full Hunt. Eh. Que burrada de ejércitos este venga esos noblars ahí vamos venga adelante vamos esta búsqueda me pasa vale vale mucho daño ahí me gusta me gusta vale vale vale vale vale hostias vale. olas aquí hay un humano que se está vale ¿Se puede lanzárselo? Vale, me gusta, me gusta, me gusta Se celebra Vale, han reventado el carro Muy bien ¡Vale! han reventado el carro. Que no se nos escape, que no se nos escape, por dios vale aquí, aquí, aquí, aquí A su reino a tu mago No decir que el va a tener una no Vale, vale, vale, vale. vale. Porque esto es un poco arreglado, pero bueno. Ok. Vale, recuperamos gente. Vale, gente, pero Aguanta. ¡Hola, hola, hola! No, no aguanto No, no, no, no, vale. bueno. Eso, mine, vale, vale, no, no me Es Vale, nos a la lupa. Vale, tiras horas aquí. For no, no, no, caen en ¿eh? los centinelas, tú. Real time. Hunting. I want it all. Mm -hmm. I'll smell ya. Dead dead. Call me over tyrant. We're gonna mates. Mm -hmm. The quarry is mine. ¡Fuah! por cuerpo, cuerpo, a ver qué tal! Pero vamos, va a ir como te cuento. ¡Fuah! No qué, qué va, qué va, Master va! chasing prey! ¡Serve the ogres! ¡Los Venga, aquí tengo... Venga, volvemos. Volvemos al combate. Vale, oye. Vale. ¿Vale? ¿Dime, que, dime que te vas. Oh, perfecto, vale. Bueno, va a con la basura. ¿Cómo? O sea, porque son los. Vale. my Vale. Vale, los fuertes, eso, eso, eso, eso, eso. Vale, vale, vale. vamos quedando el resto de unidades. ¡Fuera ah, de vale, mí! Así. Noblas. Hunter. All else is prey. Let's vale. go, Noblas. I game. Nos salvaremos. No ¿Continuar? No Uf, ¿Cómo vamos a perder esto, tío? Uf, bueno, a ver, nos hemos quedado los dos súper mal Así que una cosa fuerte, supongo Maravilloso lo del libro, los agravios de los enanos Vale Ok Bueno se intentó no pudo ser Pff, es que los tienen las una barbaridad tío yo, no sé si lo hemos planteado porque yo, creo creo que ya he entendido que la brújula es la mierda esa que empieza a tirar rayos a muerte derrota valerosa bueno ellos han salido bastante tocados qué hace esto por cierto ha liderazgo. vale ¿Nos da para llegar hasta aquí? Vale Sobrenombre Me gusta Sobrenombre, vale, ataque cuerpo a cuerpo Engaña, engaña, burla, muertes Resistencia a los daños Bueno Bueno No es tan buena como pensé que sería, pero no, está bien no está. Un sobrenombre nuevo Supremo Acaparador Liderazgo Ahora mismo ya esta, vamos a la unidad de defensa cuerpo a cuerpo Vale Es que tenemos ya todo, ¿no? Prácticamente Prácticamente, sí. Difícil de golpear, defensa cuerpo a cuerpo, puntos de golpe. Hombre, teniendo lo del ten, -ten que esto que nos cura literalmente un... Vamos a meterle vida a piñón a este señor y ya está. Vale. Oh, podríamos haber metido este. Estamos tontos. Vale. Tenemos aquí un tanque brutal. Ok, ¿qué más? Vamos a ir reclutando aquí unos cuantos noblas más. Aunque sea para hacer la morralla, que nos sirve. Vale, vamos a empezar con este ejército un poquito. Vale, no nos llega para más. El pico es el único que tenemos. Nada, ¿no? ¿no? Vale. Vale, vale, pues nada, así se queda. Ok. ¿Qué, qué tenemos por construir? Nada, ah, literalmente nada útil. Prefiero guardarme el dinero y, y gastarlo por todo de avanza disponible. O sea, solicitar el ejército es literalmente nos lo quedamos. Eh. hablar a la gente menos 31 amenaza moderada ah bueno es que Est estamos mal a nivel de bueno ser el control durante un número de turnos. Uf. Vale, ok, vamos a aparcar eso, vamos a pasar de turno y vamos a ver cómo podemos avanzar aquí. Nuestro objetivo es el desfiladero de niebla. No sé cómo lo podremos conquistar, no sé si podemos atacar. Vamos a salir, de hecho vamos a meter la persecución. Vamos a darle un poquito de caña. Vale. Vamos aquí reclutarle algo interesante aquí en Teoro rápido, vale, estos tres me gustan, puesto avanzado no lo saltamos, finalizamos turno y a ver cómo nos quedamos. A ver, vale, se han acampado, bueno yo creo que podemos salir y reventarlos, pacto de no agresión, sangre se moviliza un poco tarde, ¿no? Vale. Avanzamos poco a poco. A ver qué hay aquí. No han conquistado esto. Voy a venir con este gesto para poder pillarlo y he sufrido la menor cantidad de bajas en el otro. Pero con este voy a seguir la persecución y de qué manera. Vale. Y con este vamos a salir aquí. No se han recuperado apenas. Vale. ¿What? Ah, oh, digo... Vale, pues autorresolución. Liste. Vale. Vale. Volvemos a la carga. Me gusta mucho esto. Vale. Uy, va, pues pillamos. Tesoro ya está. Todo el resto no lo no, vale para nada. Vale. Vale, victoria sobre Katai. Ganancias del botín posterior. Uy, qué bien. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Pues vamos a ir a por Katai. Con este ejército, sin duda. Pico Sereno. Aquí lo he dicho siempre. Vale. Vale, pues perfecto. Vamos a pasar el turno. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya veremos cómo nos ponemos y cómo disponemos de todo en el próximo turno. Ahora bien.